Casi a diente y medio, vuelvo a dormir poco comienzo loco este milenio Es kirvin genes para el madrileño Todos van comentando lo alto de mi desempeño perforé tu pecho y quiero parar la hemorragia Presionar la herida querida Lo siento mucho, se presagia al pasar por este techo Que la vida no será suficiente para tanta nostalgia Por esas piñas que cayeron por hacerte esa cartera Por amagar que te vas y la fumar a los que y lo que quemas, roncame y te arruino, el árbol eleva. Tienes que escuchar para enfrentar lo que te ciega. Vivimos realidades paralelas, hay que redefinir la palabra escuela. Dispuesto a ser despedido por cambiar los temas. Quema, más, quema, más, quema, más, quema. Es cierto, casi a diente medio. Vuelvo a dormir poco, comienzo loco este milenio. Todos van comentando lo alto de mi desempeño sol, sol, Solución atípica, mi situación crítica Pienso dejar frases míticas con mi rúbrica Porque la vida es cíclica Van a encontrarme en otra parte Aunque mi cuerpo esté en esa clínica la responsabilidad humana sobre la cívica, cae de pasamontañas en un cívica Avanzado en el mundo del crimen, quiere fotos con la fría en el Caribe ya Voy cantando vereda y hablan de libertad, pero que sin moneda te quedas en un capaz Algún día las pega, un tema cualquiera y ojalá lo sigan los demás, los demás.